¿Cómo deberías plantear el contenido para hacer negocios en LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 843. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa, ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo a través de eh, los diferentes canales de digitales hacemos negocio. Y bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 15 de diciembre del 2021. Hoy vamos a hablar, ya saben que nos encanta esta red social maravillosa que es LinkedIn, en la cual podemos generar oportunidades de negocio. Y hoy vamos a hablar cómo deberíamos tomar en cuenta el contenido y otras estrategias para hacer negocio en LinkedIn, ¿no? Pero bueno, no sin antes invitarles a todas aquellas empresas B2B que realmente deseen implementar, aprender un sistema, atención, un sistema, vamos a sistematizar para saber de manera constante, predecible y escalable, atención con lo que he dicho, constante, predecible y escalable, para que te lleguen leads de manera constante, ¿Sí? calificados, ¿sí? Que vengan a ti. Que no sea que tú les busques, sino que vengan a ti. ¿A través de qué? A través de las mentorías dentro de kateman.com. Es las mentorías, lo pueden revisar. Así que pues bueno. Y esto eh, les dejo las notas del programa eh, para que aquellos que quieran ver el, el enlace, pues tengan mucha más información. Será un placer poderles ayudar. Que estamos preparando, este, si ustedes se inscriben, estamos preparando la primera edición para finales de enero. Así que todavía no tenemos fecha exacta, pero seguimos este, trabajando en esto que, que me encanta. Es que es, es una, una opción maravillosa para las empresas B2B porque... Ya de que después de la pandemia todo se alborotó y la gente ya no está en las oficinas ni tampoco el, el tema físico tiene tanta relevancia, hacerlo de manera digital es la clave. Así que bueno, echale un vistazo. Bueno, vamos a entrar en materia. Eh, primero, bueno, les, les voy a decir que eh, hemos hablado ya de muchas cosas dentro de LinkedIn, ¿no? Entonces, para generar este contenido... El contenido, ¿cómo generar este contenido para hacer negocio? Primero tienes que recordar que debes ganarte una visibilidad en tu público objetivo, ¿sí? Y para lo cual es importante que puedas entender cómo funciona el algoritmo de LinkedIn. De hecho, ya habíamos hablado al respecto de esto. Te dejo los enlaces del programa, es el episodio, oh, el episodio 813. Y que, pues, a la larga también, con todos los detalles que explicamos, Básicamente, lo que quiere LinkedIn, como cualquier otra red social, es que tú generes contenido que permita que eh, los usuarios se sigan quedando en la red social. Eso le interesa. ¿sí? Así que si tú haces esto, pues LinkedIn te dará más visibilidad. Ahora, es importante y a veces nos podemos confundir. Queremos ser populares, queremos tener muchos likes, muchas visitas. Bueno, no hace falta ser popular ante todos. Lo que realmente es importante y relevante es que tú seas un referente para tu público objetivo, no para todos. ¿sí? Eh, el tema de ser popular lo dejamos para las celebridades, ¿no? Pero para hacer negocios debemos ser referentes para nuestro nicho de mercado. ¿sí? Y bueno, claramente hay otra cosa también que eh, con tantas especulaciones y, y cosas... En el ambiente digital también han aparecido lastimosamente los vendehumos, gente que te ofrece muchas cosas y que no te cumple, ¿sí? Y gente de la otra, gente que nos encargamos y, y la trabajamos y la sudamos duro para aportar valor. Y cuando la gente cada vez se va dando cuenta de esto, ¿con quién crees que se queda? Se queda con la gente que realmente aporta valor. Porque lo otro es, pues, este, comida de hoy, hambre para mañana, dicen, ¿no? Entonces. Es importante que tú también lo tomes en serio, que realmente generes ese contenido de aporte, de valor, ¿ya? Y pues, este, al momento que estamos generando este contenido, tiene que ser útil, tiene que ser relevante. Cuando tú te enfocas en, para eso es importante haber hecho el buyer persona, ¿no es cierto? Lo vimos también el lunes. Eh, tú puedes, no importa el formato que utilices, puede ser texto, imágenes o vídeo. A la larga va a ser irrelevante siempre y cuando tú estés hablando Estés empatizando con el dolor de tu público objetivo, de tu avatar, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta lo anterior, que siempre y cuando estás con, eh, generando contenido de interés para tu buyer persona, a eso debes aumentarle que debe ser constante, ¿sí? Debes ser constante. Porque solo ahí también conseguimos los resultados, Si ¿sí? No puede ser que un día sí, otro día no, una semana sí, otra semana no. Tú tienes que definir esa constancia en base a tu foda, a tus fortalezas, a tus debilidades y en base a eso hacerlo de manera constante. Adicional, ojo, atender. No son estrategias de crecimiento ni los hashtags ni la foto de tu perfil o si navegas de incógnito en LinkedIn. No, es que, es que eso no te va a ayudar a crecer, ¿Sí? Hay que recordar, y esto también lo vemos en las mentorías, que trabajamos en estrategias tanto de crecimiento como estrategias de prospección. Ahora, la estrategia de prospección de igual manera debe ser constante. Igual como hablábamos del contenido, también debe ser constante. Inconstante en, en saber buscar a tu público objetivo, en que sepas relacionarte y que puedas de manera inteligente iniciar conversaciones con ellos, con tu público objetivo. Así que. Pues bueno, y para rematar, también, cuando estamos hablando de interactuar en la red, esto me pasa mucho que la, la gente se confunde, y es que no es solo le doy me gusta, sí o comparto eh, el contenido de mi empresa, o el contenido de alguien que me gusta, que está bien. Pero, ¿qué es lo que necesitas tú para ser un referente, un líder de opinión? Pues dar tu opinión, tu opinión sobre aquellos, tu criterio sobre aquellos temas que tú quieres ser experto. Ahí es cuando la gente va a valorar y te va a posicionar como un líder de opinión. Así que, pues bueno, con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast. Ya saben, en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcast, iBox, iTunes, Elmer, formato de video de YouTube y por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado eso no existiría. Si saben de alguna, de algún profesional, de alguna empresa que necesite este contenido, por favor compartan el contenido en el podcast, en los diferentes formatos y con esto ayudan a, de, a difundir la palabra y que pues esto funcione. Les recuerdo que el día de mañana tenemos otra maravillosa entrevista con... Eh, Ramiro Castillo que nos va a mencionar sobre cuáles serían las prácticas de un, del negocio o de la empresa para lanzar productos digitales. Muy, muy interesante, no se lo pueden perder. Así que nos vemos hasta mañana. Chao, chao.